Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale? Venga esta copa para arriba. Oh, Nadie te devuelve, todos tus ratos, tan volado los cheles, lisqueando Una mirada que me diga algo, o una palabra y no me esté faltando. Nada te regala lo que debes ser. Ser como eres, solo tú lo eres. Una salida o algún tipo de escape. Ser como nadie o tirar para arriba.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 Espérate que empiece pa' estar parado Deja de drogarte pa' poder empezarlo Estando ciego todo pasa de largo Yendo a pillar no eres tú caminando Y le pego todo el calo Lo tengo empanado En el piso adobado, sí con todo cerrado Un vacile o algún tipo de mofa es un que te pires un pedazo de hostia. No. Tienes mucha gana, no tienes ni zorra. Tienes todas las ideas, pero son de copia. Tienes All the money